Y los niños que son fundamentales, importantes, obviamente, protagonistas, porque claro, uno a veces dice el niño, haces Bueno, el niño hay que preguntarle, hay que. también tenemos que estar al tanto de cómo se está sintiendo, hay que validar lo que sienten nuestros hijos. O sea, el tema del, de estar en casa y con toda esta crisis, o sea, A ver, eh, los chicos están viviendo esto de manera muy intensa. Cuando te digo los chicos, los niñitos, ¿no? Un niño de, bueno, un chico de 6, 7, 8, también, un adolescente también lo está viviendo todos desde, lo que, desde su sentir, desde su mundo, ¿no? desde el mundo de esa edad en la que se manejan. Eh, lo, y los niñitos, no sé, un niño de tres, de dos, también lo están, están vibrando esto, que es una energía densa, o sea, a ver, en, el niño ve caras de preocupación en la casa, el niño ve, que nota que ya no puede visitar a sus abuelos, ni sus abuelos lo visitan, el niño ve, que de pronto el papá ya no va porque no puede ir, porque está trabajando y no puede, para no generar este, algún contagio. Ahora eh, ya no se vincula con su familia, el niño ya no puede ir al parque, el niño ya no sale, con, ya no sale a jugar pero. es complicado para el chico. Y necesitamos preguntarles, creo yo, como papá cómo se sienten, qué sienten, aterrizar esta figura que se está viviendo ahorita, porque si no queda en el aire, es necesario lograr que nuestros hijos verbalicen esto, yo el sábado por ejemplo con mis hijos me puse a dibujar el coronavirus, ¿No? entonces, ¿cómo es este? Entonces, y me hicieron un dibujo de un monstruo y a partir de eso, este, ya, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? para bajar la tensión, porque esta cosa amenazante, para un niño en su mundo interior debe ser yuca, sí, pues, miren, sí es pensado para nosotros, ¿No? Eh, ¿Cómo hacemos para, para eh, Liberar esa, esa carga eh, En nuestros niños También se estresan ¿no? La ansiedad, el estrés durante la cuarentena En el caso de los niñitos Bueno, estoy con Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapeuta Lorena, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Bienvenida, gracias ¿Cómo gracias. hacemos? ¿Cómo, ¿Qué herramientas nos puedes dar? ¿Qué consejos para... ...para poder sostener a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que lo primero es validar que ellos también sienten... ...o sea, mirarlos como... no es que porque sean niñitos así no tienen ni voz ni voto, no... ...ellos también están sintiendo. Ah, no, definitivamente sí. No, los niños no solamente están sintiendo lo que está ocurriendo... ...sino también están percibiendo las ah, emociones de sus padres eso. y, se, con, y con, se contagian por estas emociones... Si ven a los papás preocupados, ellos también se preocupan, si el papá está triste la mamá está triste, ellos también se sienten tristes. De hecho, una recomendación importante es hablar con los niños sobre sus emociones, sobre lo que los padres sienten, sobre lo que ellos sienten y sobre un poco lo que se está viviendo, obviamente teniendo en cuenta la edad cronológica de niños, ¿no? Como decía que dibujaste con tus hijos, hay niños con los que tendremos que dibujar con otros podemos sentarnos a conversar de forma más realista claro. siempre tratando de transmitir calma, siempre tratando de dar mensajes positivos, de esperanza ¿no? y tratar de no engañar a los hijos también, no hay que negar como padres nuestro estado emocional, si nosotros nos sentimos angustiados o un poco tristes por la situación, también decirlo, porque los niños lo están percibiendo y se están dando cuenta que algo está pasando y se dan cuenta cuando los padres sienten, Corre. entonces creo que lo que... Te, lo que es lo que es peor hacer es engañar al niño o hacerles creer que nosotros como papás no sentimos emociones. Hay que saber la forma en cómo se nos transmitimos. Eso sí es importante. Otra cosa importante también es evitar que el niño esté expuesto a los problemas entre los padres. Porque okay. ahora que todos están en casa, no nos damos cuenta como papás que los niños están muy atentos. Eh, ver, algunos quieren estar detrás de los padres. Y siempre ven algún pleito, notan alguna subida de tono eh, y sienten ese estrés no que los padres transmiten en sus conversaciones entre ellos, entre los pa propios padres, eh, entre las llamadas de atención cuando el niño no hace lo que ellos quieren. Entonces, eh, los chicos están expuestos a todo lo que ocurre dentro del hogar y eso hay es que tenerlo claro como padres, que estamos siendo observados y estamos siendo copiados. Y que siempre somos ejemplos permanentes para ellos. Correcto. También hay que tratar de evitar que el niño tenga contacto con información para la cual no está preparado. No, es que niños muy pequeños no pueden estar viendo las noticias, no pueden estar viendo este, o no pueden estar recibiendo información eh, porque los padres no se dan cuenta o lo mencionaron delante de él, que no están ellos capacitados para entender. no, Y que sin querer a veces pueden inclusive malentenderlo y... Sentí esa ansiedad porque entendieron mal el mensaje o porque era algo que no estaban listos para entender o porque además era algo que iba a reforzar su ansiedad. Entonces, cuidado con, con el contenido, los contenidos que tratamos con nuestros hijos. Uh -huh. eh, hay que ayudarlos a expresar sus emociones. Hay que darnos tiempo como padres para escuchar a nuestros hijos. ¿no? Ahora que tenemos más tiempo, hay que sentarnos, hay que validar sus emociones, hay que escucharlos con claridad y hay que darles tiempos de calidad. El niño se da cuenta cuando el papá no está escuchando, cuando está con el celular o cuando está con, su, la, con la cabeza en otro lado. Es importante que se sientan escuchados, que se sientan entendidos y comprendidos en esta etapa que están viviendo eh, y que se sientan apoyados también, sobre todo, ¿no? Yo, otra, otra una cosa, cosita, perdóname, Lorena, algo que me parece también importante, seguro lo vas a decir más adelante porque ya no quería dejarlo pasar, es este... Flexibilizar un poco los espacios, ¿no? O sea, eh, la casa se ha convertido hoy, o viene siendo en estos días, en el universo del niño. Uh -huh. De manera tal que... Y no es la, el hogar necesariamente de los mundos el más lúdico, ¿no? <ríe> o sea... Claro. ¿no? Entonces, de pronto los padres necesitaremos habilitar un área, y cuando te digo habilitar es simplemente... ...no sé, en la sala, ahora ya no será la sala... ...pues ahora será un lugar multiusos... De necesito quitar todos mis adornitos sagrados... ...que creo que son, que se, si se rompen son lo máximo... Eh, mm -hmm. ...o las cosas peligrosas este, para mis hijos... elementos peligrosos para mis hijos... ...y convertir ese espacio en un lugar multiusos... ...un espacio también donde ellos puedan jugar. Exacto. Hay que adaptar los nuevos espacios dentro de casa... De hecho, hay algunos espacios que se mantienen igual como el cuarto de niños o el cuarto de juegos. Correcto. Pero sí, como los niños ya están todo el tiempo ahí, hay que de repente guardar algunos objetos que puedan romperse, si el niño agarra una pelota. Hay que poner límites dentro, o sea, con qué objetos el niño puede jugar en determinados lugares y en dónde hay objetos que se pueden romper o que son valiosos. Claro. ¿no? Y para eso es importante determinar horarios. El niño tiene que tener un horario y tiene que tener rutinas nuevas. Y dentro de las rutinas están los nuevos espacios que mencionas, ¿no? El nuevo cuarto de juegos, este lugar va a ser, por ejemplo, para los juegos de mesa. Si queremos hacer más actividad, tendremos este otro espacio. Y Si no hay en la casa, ahora vas a tener la posibilidad de salir una hora a tomar aire puro y a, y a poder ir, de repente, cruzar al parque, ¿no? Y poder, este, relajarse. Pero sí hay que delimitar, ¿qué puede usar y qué no puede usar un niño dentro de casa?, y en dónde también participamos dentro del niño y en qué lugares él tiene que aprender también a jugar solo, ¿no? O, o de pronto aflojar, aflojar ciertas zonas también, ¿no? No sé, yo voy a tomar como ejemplo, no sé si será bueno o malo, pero lo que yo veo que, que se está haciendo en casa de mis hijos y me encanta y yo lo avalé. Y es este... la mamá me hijos me dice, mira, he habilitado esta pared en la cocina para que pinten, ya está. Porque están locasos... Y entonces, entonces, ¿con que pinten esta pared? Yo no me voy a morir, no, me, no, no o sea, luego la pintaré de nuevo, finalmente, ¿no? Versus la casa no es un campo, un, una, un lienzo donde puedes pintar por todos lados, no, vamos a pintar esta pared nomás. Y es como el recreo para mis hijos, entrar a la cocina y tienen esa pared grande donde pintan y, y, y, y, y bueno, flexibilizas un poco porque deben estar bien pasados de vueltas nuestros hijos. Sí, hay que flexibilizar, sí, un poco, pero también mantener ciertas reglas y ciertos límites. Claro, porque límite... que la cocina sea relajada la pared no significa, pues, que este vas a jugar en la mesa a la hora que almuerzas. Por ejemplo, eso no, ¿no? Exacto, exacto. Eh, tienen que haber reglas dentro de casa y muchos padres a veces, lo que veo que está pasando últimamente es que como los padres eh, presienten la ansiedad de sus hijos y, la, y saben que están estresados... A veces tienden a aflojar demasiado, ¿no? no y a relajarse no. y a permitir cosas que antes no estaban permitidas. Y está mal si ya partimos por eh, adoptar un inadecuado estilo de crianza, ¿no? Si ya nos volvemos en padres muy permisivos, no, no, o no volvemos en padres extremadamente autoritarios. Tenemos que tratar de mantener un punto medio, y en ese punto medio también podemos considerar un poco la flexibilización que decías, ¿no? Ajá. Eso sí es definitivamente. Y también hay que ser muy creativos como padres. Hay un montón de actividades que podemos encontrar en Internet con materiales inclusive que sean este eh, desechables, ¿no? Eh, que podamos reciclar, inclusive podemos hacer que el niño construya, podemos encontrar ideas también en Internet para generar nuevas actividades con nuestros hijos, podemos improvisar una pizarra, como decía, dentro de la cocina, o una pared que sea lavable, claro. o tener o conseguir eh, este, esos, eh, estas pinturas que salen con el agua, o también este, el niño puede crear viendo modelos este, en algún video de YouTube, hay un montón de tutoriales y muchas cosas, entonces hay que también como papás promover actividades creativas, ¿no? Que también los involucren a ellos, porque de, de paso aprovechamos y pasamos tiempo con nuestros hijos, ¿no? Sí. involucrarnos en hacer un postre o preparar un postre ¿Cómo logro yo detectar, Lorena? Eh, disculpa que te corte, pero no quiero dejar escapar esto antes que termine el programa ¿Cómo yo logro detectar lo que es ansiedad versus mala crianza? La clase que los papás no han malcriado Y a lo mejor es un estado de ansiedad ¿Cómo yo logro darme cuenta que mi hijo está eh, eh, ansioso, estresado? ¿Qué signos ver, puedo rescatar? Hay, hay... Claro, hay varios síntomas o varios conductas o varios señales que podemos observar en un niño cuando está ansioso. No, una de ellas es que el niño empieza a veces a querer exagerar con la comida o a comer de más, y por, o porque está aburrido. También otro síntoma de ansiedad es que el niño tiene dificultades, para, para por ejemplo, para dormir. Uh -huh. eh, empieza a tener dificultades para conciliar el sueño. Muchos se orinan en la cama y también a veces este sufren de insomnio no eh, tienen un nivel alto de actividad durante la durante la noche otro síntoma de ansiedad también puede ser la irritabilidad los niños se tornan irritables malhumorados no como que te das cuenta que el niño cambia de humor rápido pasa del llanto a la risa de la risa al llanto se nota como, como cargado y no sabe, como una bombita que va a explotar, ¿no? Uh -huh. Esta irritabilidad sí es perceptible y lamentablemente a veces se manifiesta o se, se refleja en el mal comportamiento, ¿no? Un niño que presenta mala conducta no necesariamente es un niño que es malcriado, ¿no? Claro. Un niño que presenta mala conducta puede ser por múltiples razones y una de ellas también puede ser porque es un niño que está más ansioso, un niño está ansioso también es un niño que se torna un poco más activo. Se confunde hoy en día la ansiedad con la hiperactividad. El niño ansioso no sabe qué hacer, camina, agarra, sube, baja, está como inquieto todo el tiempo, ¿no? Y este nivel de actividad elevada hace que cometa obviamente errores dentro de lo que es la parte conductual, ¿no? Correcto. Otro Otro síntoma también que está muy de la mano con la ansiedad es la tristeza. Los niños, después de estados de tensión muy altos, en los que están como nerviosos, tensos, temerosos, pasan a un estado de tristeza también, en que te das cuenta que su ánimo bajó, que nada los motiva, nada los, los calma. Entonces ahí también tenemos que pensar que ha estado eh, sometido a altos niveles de ansiedad. También los niños ansiosos se vuelven temerosos, de pronto tienen miedo a hacer muchas cosas, quieren que la mamá o el papá lo acompañen para todo, no le da el famoso mamiti, o a veces patitis también, ahora que lo estoy Correcto. llamando. Más. Entonces quieren estar pegados a la mamá o pegados al papá y no quieren separarse ni un minuto, se vuelven temerosos, no quieren ir al baño solos, no quieren dormir solos, cuando ya antes lo hacían. ¿no? Hay que comparar mucho lo que antes mi hijo hacía o cómo era con cómo vemos ahora que pueda estar con ansiedad. no Hay un montón de cambios evidentes. Que nos hacen darnos cuenta que ah, está sometido a un nivel de estrés mayor, ¿no? Este, y estos son algunos ejemplos nada más, pero sí. hay, hay otros más también. Sí. Hay que ayudar a que el niño manifieste este, de alguna manera que está sintiendo algo que de repente no sabe cómo expresar, y que no le puede colocar un nombre. Y nosotros, como papás, tenemos que ayudarlos a decir: Sí, estás ansioso, te sientes muy ansioso y es comprensible por este motivo que estamos viviendo, pero bueno, vamos a aprender a manejar tu ansiedad y aprender a que estés más tranquilo, nos vamos a calmar, es una emoción negativa, pero es normal, a todos nos puede pasar, ¿no? hay que transmitir esta calma los ¿no, chicos, Correcto. y conversar mucho con ellos sobre esto. Muy bien, perfecto Lorena, muchísimas gracias por, por atendernos esta tarde, que te vaya muy bien. Gracias también por la invitación. Gracias, Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapeuta, dándonos algunas pautas para manejar... Bueno, primero para reconocer el, el, el cuadro de, de tensión, de ansiedad de nuestros hijos, de estrés, que de todas maneras en algún momento van a pasar por ahí, me imagino. Y, o, o van a pasar, no me imagino, sí o sí. O sea, esta es una situación que a cualquiera lo lleva, si a uno como adulto, que técnicamente manejamos o deberíamos manejar mejor nuestras emociones porque ya estamos entrenados y nos conocemos, no la sabemos hacer imagínense un niño ¿no? que se está conociendo recién que está experimentando emociones nuevas sensaciones nuevas en fin um, bien y lo otro es